Bueno, la verdad que el Gobierno de Navarra siempre ha tenido presente el poder acercar los servicios, sobre todo los servicios básicos a la ciudadanía, mejorar la accesibilidad, y este es uno de los ejemplos que hemos estado viendo esta mañana en Ezcaroz. Bueno, en general se ha mejorado la accesibilidad a, a la atención sanitaria en la zona. Ayer pudimos ver eh, el sistema de videoconsultas, donde bueno, pues a través del médico de atención primaria se puede hacer una consulta con la especialidad de geriatría, por lo tanto no tienen que bajar al hospital, por lo tanto, una mejora en la accesibilidad y también hemos puesto en funcionamiento el servicio de fisioterapia en los centros de salud. Hemos incorporado 12 profesionales en las distintas zonas de la Navarra rural, como digo, para mejorar esa prestación eh, sanitaria. Entendemos además que en los núcleos que están más alejados de la parte urbana es fundamental acercar esos servicios y, bueno, pues esta es la apuesta que el Gobierno de Navarra ha hecho en materia principalmente sanitaria. Gobierno de Navarra. Nafarro Aco A.